todo la, la posición y la manera de, de pilotar la moto es es muy muy similar a la, a la moto gp en medio de la curva la, la inclinación era era igual que la moto gp podía tocar el codo en el suelo con, con esta moto y, y esto era la, la sensación más similar Claro que quiero uno y como están limitadas sí puede ser la número 93 que, que es el número que corro.